Para poder organizar los iconos del escritorio de forma automática, tan solo tienes que hacer el clic con el botón derecho o una pulsación mantenida en pantallas táctiles. Seleccionar Ver. Y posteriormente hacer clic izquierdo en Organizar iconos automáticamente. Gracias por la visita.